Tras el primer vídeo repasando el origen de los escenarios de Smash, ya va siendo hora de la segunda parte. Muy buenas, soy Deltaray y bienvenidos al canal que no consigue un zorro en su partida de Minecraft. Una vez estuve a punto de conseguirlo, pero por motivos que prefiero no comentar, no llegó a estar en mi casa. Antes de empezar con el vídeo quiero aprovechar para deciros que os suscribáis. Sinceramente, decir esto pega más al final del vídeo, pero como sospecho que todos os vais antes de que llegue a decirlo, así me aseguro de que lo escuchéis. Ved el vídeo y si os gusta, considerad dejar un like y sobre todo suscribiros. ¡Muchas gracias! Hace ya varias semanas que subí la primera parte del origen de los escenarios de Smash, así que pensé que era un buen momento para hacer la segunda parte en la que hablaré de los escenarios que debutaron en Mele, lanzado para Gamecube. Recordaré en qué consiste esta sección por si acaso. En cada vídeo explicaré, uno por uno, todos los detalles de cada escenario que ha habido en Smash y sus orígenes, tanto del escenario en sí como de estos detalles. El orden será el que aparece en Ultimate, dejando para el final a aquellos que no entraron en esta entrega que serán ordenados alfabéticamente. En esta ocasión no me entretendré demasiado en la disposición del escenario comentando lo justo o puede que incluso nada sobre las plataformas para evitar alargar más de lo necesario el vídeo, todos sabemos a qué habéis venido a este. Melee tuvo un total de 23 nuevos escenarios de los cuales 19 están en Ultimate. Como ya he dicho, primero hablaré de estos 19 escenarios y después de los 4 restantes. Así que, ¿qué tal si empezamos? El primer escenario es, en esta ocasión, al igual que en el vídeo anterior, el castillo de Peach. Sin embargo, esta vez sí que es el escenario el castillo en sí, luchando en el tejado de este. Las plataformas principales son, pues, como he dicho, el tejado y la torre principal. Este castillo, al igual que el del vídeo anterior, también es el de Super Mario 64, teniendo un aspecto prácticamente idéntico, pero más detallado y con la torre con una forma más plana, y no punteaguda como en el juego original. De vez en cuando también aparecerán interruptores que añadirán plataformas o bloques con objetos, así como Banzai Bills, que explotarán poco después de entrar en contacto con el castillo. Los dos elementos debutaron en el juego de Super NES Super Mario World, aunque en este juego, y en ningún otro, los Banzai Bills no explotan. Nunca. Puede que podamos considerar a Rainbow Ride un escenario de tour siendo el primero de la saga. En este escenario la cámara avanzará por un trayecto que empieza en un barco volador. Una vez este toca tierra, por así decirlo, se hunde, obligando a saltar a las plataformas de la izquierda. A lo largo del trayecto nos encontraremos con alfombras voladoras, plataformas que se caen, una plataforma que se mueve como un péndulo, etc. Al final del trayecto descendemos y caemos en el barco otra vez, repitiendo el proceso. Este escenario viene también de Super Mario 64, concretamente de uno de sus niveles, el Camino del Arcoiris. Este es uno de los más difíciles del juego y es más o menos lineal con bastantes obstáculos que Mario deberá sortear. En la primera estrella del nivel tendremos que llegar hasta el mismo barco que aparece en este escenario donde se encuentra la estrella. Para ello tendremos que avanzar usando alfombras y otras plataformas igual que ocurre aquí. Ahora toca hablar de Cascada Congo, el caso de este escenario es curioso, en este se puede ver el curso de un río que desciende por un acantilado convirtiéndose en cascada. Si bien este escenario se basa en la jungla Congo, primer mundo de Donkey Kong Country, este mundo no tiene ningún río y menos una cascada, por lo que en gran parte es original de Smash. Sin embargo, sí que hay muchos elementos del juego e incluso de este mismo mundo. Para empezar, la cabaña que se puede ver a la izquierda es donde vive Donkey Kong y aparece en este mundo también. También caen claptraps arrastrados por la corriente. Estos son enemigos muy recurrentes en el juego y también se puede ver un barril cañón que, como dije en el vídeo anterior, son elementos muy comunes y que usa Donkey para desplazarse por los niveles. Jungla Jocosa tiene un origen bastante ambiguo. En Brawl y Smash 4 se decía que este proviene de Donkey Kong Country mientras que Ultimate dice que viene de Donkey Kong 64 y curiosamente ambos tienen razón, más o menos. Este escenario toma el nombre del primer nivel de Donkey Kong 64 pero la ambientación es similar a la de algunos niveles de Country. La cabaña de Cranky que se encuentra en el centro toma el diseño de este último juego, por ejemplo. En el río aparece de vez en cuando un claptrap que como dije antes, es un enemigo muy común de Country. En cuanto a DK64, no solo el nombre pertenece a este juego, y es que dentro de la cabaña no solo se podrá ver a Cranky, sino también algunas probetas. Cranky en Donkey Kong 64 se dedica a darnos productos químicos que nos ayudarán en la aventura. Si es que beber productos químicos es bueno para algo. Siguiendo con la lista está Gran Bahía. En cuanto a nivel de detalle, este es posiblemente de mis favoritos. El origen del escenario es The Learning of Zelda, Majora's Mask, concretamente en la región del mismo nombre, localizada en Termina. En la plataforma principal se puede ver el laboratorio de investigación marina. En la plataforma de abajo se puede ver una estatua búho, que puede usar Link para teletransportarse por diferentes localizaciones del mapa. Una de las plataformas que aparecen es la Tortuga Gigante, que lleva a Link al templo de esta zona, mientras que otra es el globo de Tingle con él incluido. El levantar el globo provocará que Tingle caiga y que se vaya a después. Al fondo se puede ver la costa de la gran bahía, otro sitio importante en la trama. También se puede ver a la luna cayendo lentamente. En Mayoras Mask, Skull Kid intenta hacer caer a la luna sobre Termina. Para evitarlo, Link debe liberar a los cuatro gigantes para que la retengan y Link pueda enfrentarse a Skull Kid. De hecho, después de 3 minutos esto es lo que ocurrirá en el escenario, apareciendo los gigantes y reiniciando el ciclo después. Por cierto, la Luna es un ayudante en este juego, por lo que al parecer en este escenario jamás podrá actuar como ayudante. Por último, girando un poco la cámara, se podrá ver la base de las piratas así como una pieza corazón. Uno de los escenarios más grandes del juego es templo. Este puede ser dividido en 3 o 4 escenarios dentro de este mismo. El origen del escenario es The Legend of Zelda 2 de Adventure of Link. Aunque este no toma ningún templo de juego en específico como inspiración, sus proporciones se asemejan bastante a lo que se suele ver en este juego. Por ejemplo, la entrada y esta zona que puede ser parecida al ascensor que se usa para descender. Por tanto, este escenario parece una versión en ruinas de los templos de dicho juego. Al fondo también se puede ver otra especie de templo. Este se asemeja mucho al icono de estos en el mapa de Zelda 2. A continuación es el turno de Star. Este escenario se asemeja mucho a Planeta Cebes del que hablé en el vídeo anterior y es el motivo por el que este no fue incluido en Ultimate. Al igual que Planeta Cebes, se inspira en este planeta que debutó en Metroid Cuenta con un mar de ácido que sube y la disposición de las plataformas es muy similar. El ácido aparece en algunas zonas de cebes, concretamente las partes de Brinstar que nombran el escenario, aunque nunca en tanta cantidad. Dentro de la plataforma principal se pueden ver columnas con grabados similares a caras. Estas debutaron también en Metro y se ven también en Brinstar. Los pilares que conectan algunas plataformas al suelo se asemejan mucho a los Cebetite, que hay en la zona previa al enfrentamiento contra Mother Brain en Metroid. Una zona del suelo también puede ser destruida, referenciando cómo algunos bloques pueden romperse para seguir avanzando. También se puede ver un Torizo, una estatua chozo que puede levantarse y moverse. Por último, la criatura que aparece en el fondo, si bien no se trata de ella, es una referencia a Mother Brain, la principal antagonista de Metroid y Super Metroid, ya que esta tiene forma, y de hecho es, un cerebro. El caso de la isla de Yoshi de Mele también es curioso. A pesar de pertenecer al universo de Yoshi, este escenario está basado en un juego de Mario, Super Mario World, que se desarrolla en la isla de Yoshi, por tanto, toma elementos de este juego. Tanto los detalles en el suelo y el fondo están sacados de los primeros niveles del juego. También se puede ver una tubería en diagonal algo que podía ser visto en varios niveles, incluido el primero de ellos. Varias de las plataformas del escenario están compuestas por bloques que girarán durante un tiempo al ser golpeados. Lo mismo ocurría en el juego original donde si Mario los golpeaba de alguna forma girarían durante unos segundos solo para volver a su estado original, sin embargo sí que podían ser destruidos si Mario realizaba un salto giro encima de ellos. Otro detalle son los árboles de fruta que se inspiran en los arbustos que tenían esta fruta precisamente y de los que Yoshi se puede alimentar. Por último, en el fondo del escenario pueden verse de vez en cuando un Lakitu con un champiñón de vida extra y un Banzai Bill, el cual debutó en este juego. Yoshi's Story se basa por completo en, sorpresa a sorpresa, Yoshi's Story para Nintendo 64, al igual que el escenario árbol de la Super Felicidad del cable en el vídeo anterior. Todo en este escenario parece estar hecho de cartón y en general se asemeja bastante a los niveles del juego, especialmente a los primeros. De la plataforma principal saldrá cada cierto tiempo una nube que puede ser usada como plataforma. En el fondo del escenario se puede ver un paquidermo, enemigos que nos bloquean el camino, <risa> literalmente. También se pueden ver de vez en cuando algunos helico Guys que son bastante recurrentes en el juego. Si son golpeados en el escenario, soltarán lo que lleguen, usualmente comida. Es el turno de Fuente de los Sueños. Las plataformas de este escenario bajarán y subirán según los chorros de la fuente. El origen de este escenario es Kirby's Adventure. La fuente de los sueños es la localización del combate final y es donde la varita estelar descansa, el cual es un objeto en Smash, por cierto. Cuando la varita está en la fuente, los habitantes de Dreamland tendrán buenos sueños. Sin embargo, durante Kirby's Adventure, el Rey de Dedede roba la varita y Kirby va a recuperarla. Sin embargo, el Rey de Dede solo está intentando evitar el regreso de Pesadilla, el cual renace cuando Kirby vuelve a colocar la varita en la fuente. Kirby se enfrenta a Pesadilla con la propia varita estelar. Si bien el aspecto de la fuente de Mele no es demasiado similar al de Kirby's Adventure, tras el lanzamiento de Mele se llevó a cabo un remake de este juego, en el que toman como inspiración el aspecto de este escenario para reidear la fuente. Siguiendo con Kirby vamos con Prados Verdes. A este escenario le pasa algo similar que a Jungla Jukosa, y es que, si bien Prados Verdes es un nivel de Kirby's Dreamland y el escenario toma elementos de este nivel, la estética del escenario se asemeja más al de Kirby 64 de Crystal Shards. Por lo demás, se asemeja bastante a Dreamland. Whispy Woods, el primer jefe de la mayoría de juegos de Kirby que debutó en Kirby's Dreamland, aparece en el centro y también soplará para tirarnos del escenario. Esta vez además arrojará manzanas de vez en cuando, algo que también hace en los juegos de su saga. Separando las islas de los laterales, hay bloques estrella, muy comunes en los juegos de Kirby y que debutaron también en Kirby's Dreamland, mientras que los bloques Bomba lo hicieron en Kirby's Adventure. Si bien estos crearán una explosión que destruirá a la mayoría de bloques, en los juegos de Kirby provocan una reacción en cadena. La forma en la que estos bloques caen es una referencia a Kirby Superstar. Donde en una habitación caen estrellas y al tocar el suelo se convierten en estos bloques. Pasamos ahora a Star Fox. Al igual que en Sector Z, Cornelia utiliza la Great Fox, una nave nodriza del equipo Star Fox como escenario. En esta ocasión, la Great Fox recorre Cornelia, una ciudad que debutó en el primer Star Fox, también llamado Arwing según la región y que ocupa el 85% de la población del sistema Lylat. Por tanto, aquí es donde se encuentra el gobierno de todo el sistema. El diseño usado para este escenario es el de Star Fox 64, donde el equipo Star Fox debe acabar con fuerzas enemigas que han atacado la ciudad. Si bien la Great Fox no recorre la ciudad en el escenario, sí que se puede ver en el fondo. También recorre una zona de mar, la cual también aparece durante este nivel de Star Fox 64. De vez en cuando podrán verse Arwins, las naves que usa el Equipo StarFox. Estas pueden usarse como plataformas, aunque si no se tiene cuidado pueden sacarte del escenario y también pueden disparar. Ahora voy a hablar de Venom. Venom es uno de los planetas del sistema Lylat y no se trata del personaje de las historias de Spider-Man. Una vez más, la Great Fox actúa como escenario, aunque esta vez se ve de frente por lo que las plataformas son distintas y mayormente ocupadas por las alas, que están en dos niveles distintos. La Great Fox sobrevuela a Venom, que debutó en Star Fox o Arwen según la región, pero nuevamente usa el diseño de Star Fox 64. Venom es un planeta rocoso e inhóspito, pero al contrario que como se ve en este escenario, no tiene actividad volcánica y es un añadido de Smash para hacer que parezca más peligroso. Venom es el planeta que Andros, el antagonista principal de la saga, usa como base. Como tal, a lo largo del escenario se ven algunas construcciones que reflejan esto. Al igual que en Corneria, de vez en cuando aparecerán Arwings y Wolfens, las naves del Equipo Star Wolf, y emplean la misma función que en Corneria. Nos movemos ahora al mundo Pokémon. ¿Y qué mejor para representar los combates Pokémon que... bueno, un estadio Pokémon? De vez en cuando el entorno del escenario cambiará, representando cuatro tipos Pokémon, el fuego, el agua, el planta y el roca. Por supuesto, las plataformas también cambian. En los juegos principales no ha aparecido nunca un estadio Pokémon, al menos no hasta el momento del lanzamiento de Melee. Por tanto, este escenario se basa en un spin-off, Pokémon Stadium. Esto es más claro con su nombre inglés, que es literalmente el mismo, Pokémon Stadium. Sin embargo, en este juego no hay cambio de terreno. Esto parece algo sacado del anime, donde sí que se ha visto esto. Por otro lado, los tipos de los campos referencian a cuatro de los ocho líderes del gimnasio de canto. Proc para el tipo roca, Misty para el tipo agua, Erika para el tipo planta y Blaine para el tipo fuego. En este escenario no aparece ningún Pokémon, a menos, claro está, que sea uno de los luchadores. Ahora vamos a uno de los clásicos de la saga, Onet. Onet es una ciudad de Land, un país ficticio inspirado en Estados Unidos que aparece en Earthbound. Onet es la ciudad natal de Ness, el protagonista de Earthbound, y donde empieza su aventura. La tienda que se ve en el centro del escenario es la tienda principal de la ciudad en la que Ness puede comprar todo tipo de artículos que le servirán de, ayud de ayuda a lo largo del juego. Que el cartel de la tienda se caiga es completamente original para Smash. De vez en cuando también circularán coches por la carretera que podrán atropellarte ignorando toda lógica. Algunos de estos coches tienen referencias como el Taxi Loco, que es un enemigo común de Earthbound. Sí, es un enemigo. O la furgoneta del grupo Runaway 5. Al fondo del escenario se puede ver el resto de la ciudad, el hotel, el hospital, la colina en el que se encuentra el meteorito que despertó los poderes psíquicos de Ness, así como su casa y la de Porky. Sin duda, este es un escenario lleno de detalles. El siguiente escenario es el Reino Champiñón 2. Contrario al nombre, este escenario no se ubica en el Reino Champiñón, sino en Subcon. Mundo que aparece en Super Mario Bros. 2. Concretamente este escenario se inspira en el primer juego de este mundo, donde las cascadas y los prados son muy habituales. También se puede ver fruta, otro elemento común, e hierbajos habituales durante todo el juego que Mario y compañía arrancan del suelo consiguiendo verduras y otros objetos que arrojar a los enemigos. De vez en cuando aparecerá en uno de los laterales Birdo que debutó en este juego y que actuaba de jefe de cada fase. Virdo atacará lanzando huevos y pasados unos segundos se marchará, aunque también puede ser derrotado. A veces también se dejará ver Pidget, un pajarito que va en una alfombra mágica que una vez derrotado se puede usar de transporte. En este escenario la alfombra de Pidget funciona como plataforma. Volviendo a Metroid, ahora voy a hablar de Abismo de Brinstar. Como habréis adivinado, este escenario también se ubica en Brinstar, por lo que en cuanto a origen, tiene poco más que añadir al escenario de Brinstar. Este tiene una forma más o menos circular. De vez en cuando aparecerá Kraid, uno de los jefes recurrentes de la saga y que debutó en Metroid, donde no era mucho más alto que Samus, pero sí que lo era en Super Metroid, bastante más. Este golpeará el escenario haciéndolo girar. Si bien esta mecánica es inédita, la forma de golpear el escenario se asemeja mucho a uno de sus ataques. Adicionalmente a lo largo del escenario se ven varias zonas de un azul brillante. Estas son las puertas que dividen las habitaciones de Metroid. Para el primer escenario de la saga F-Zero tenemos al Big Blue. Este escenario se trata de uno muy dinámico en constante movimiento. La plataforma principal es el Falcon Flyer, la nave que usa Captain Falcon para sus misiones. Bajo este se encontrará el Big Blue en sí, que es una pista de carreras que se encuentra en el F-Zero original. En él aparecerán distintos coches que pueden usarse de plataformas también. Si se cayera en la pista, los coches te atropellarían o, si no hay ninguno detrás, saldrás del escenario. Para reflejar la velocidad de un juego de carreras, los coches irán cambiando e incluso el Falcon Flyer desaparecerá. El último escenario de Mele en aparecer en Ultimate es Forsyth. Forsyth apareció en Earthbound, siendo la cuarta ciudad que NES visita y la más grande de Land. Sin embargo, en este juego Forsyth aparece solo de día. El edificio que se ve en el centro pertenece al alcalde Monotoli y es el edificio más alto de la ciudad y tiene su propio helipuerto. De hecho, el helicóptero aparecerá de vez en cuando en el escenario. Por cierto, el interior del edificio Monotoli se puede ver usando la cámara del juego. Por último, un ovni aparecerá cada cierto tiempo, el cual también actuará como plataforma. Y esos son todos los escenarios que están en Ultimate. Ahora es el turno de aquellos que fueron recortados por alguna razón u otra. Además de explicar los detalles, en estos también diré la razón por la que fueron suprimidos. En primer lugar está la montaña Carasmano. este se trata de una montaña helada, el escenario irá subiendo de forma infinita y el origen de este escenario es Ice Climber, cuya mecánica es la misma que la de este escenario, de hecho se pueden encontrar topis y osos polares enemigos de este juego. La versión japonesa, sin embargo, en vez de topis tiene focas, ya que los topis aparecieron en la versión occidental de Ice Climber para evitar controversia. Este escenario fue suprimido ya que la mecánica ascendente entorpecía la nueva mecánica de cambio de escenario. Siguiendo con la lista nos encontramos con Mute City. Este escenario es un tour por la pista homónima y cada cierto tiempo parará en una parte de esta, corriendo el riesgo de ser atropellados por los coches. Su origen está en F-0X y fue suprimido por ser demasiado similar a Port Town Aerodive de Brawl, una versión mejorada de este. El siguiente es un escenario algo extraño. Este es un escenario con un recorrido en el que van apareciendo distintos globos de Pokémon. Estos son de Squirrel, Onix, Psyduck, Chicorita, Within, Slowpoke, Wooper, Sudogudo, Snorlax, Venusaur, Sea, Wobuffet, Unown, Goldin, Lickitung, Chansi y Geodude. Pokéglobos no tiene un origen claro, más allá de reciclar modelos de Pokémon Stadium 1 y 2, así como Jigiepuff, a menudo conocido como Pokémon Globo, y que es luchador desde la primera entrega de la serie. Este escenario no aparece en Ultimate, al igual que Montaña Calamano, porque entorpece el cambio de escenario. Por último está Zona Extraplana. Este tiene uno de los orígenes más antiguos de toda la saga. Este escenario se encuentra completamente dentro de un Game Watch, consolas analógicas con juegos ya integrados dentro. Concretamente, el de este escenario es el del juego Helmet. El escenario irá cambiando de juegos cada cierto tiempo, en un total de tres, el propio Helmet, Oil Panic y Manhole. Las mecánicas en todos estos son las mismas que las del juego original. Este escenario no volvió a aparecer nunca porque fue sustituido por Zona Extraplana 2 en Brawl y Zona Extraplana X en Wii U, el cual es una mezcla de los dos primeros. Este es el que aparece en Ultimate y de este escenario incluye Helmet. Y esos son todos los escenarios que aparecieron por primera vez en Melee. Es cierto que este juego incluyó su propia versión de Reino Champiñón, pero este escenario es esencialmente igual que el de la versión de Nintendo 64, por lo que lo considera un escenario antiguo y no propio de Mele. Como podéis ver, Melee añadió escenarios llenos de detalles. Y creedme, esto no es nada. Aún quedan muchos escenarios que visitar y muchas referencias que destapar. En el próximo hablaré, por supuesto, de la entrega para Wii, Super Smash Bros. Brawl. Espero que os haya gustado, si es así, dejad vuestro like y suscribíos y todo eso. Lo repito por si acaso. Cada vez somos más en el canal y estoy bastante contento con todo. Vamos ya a por los 200 suscriptores, y no es posible conseguirlo sin vuestra ayuda. Me gustaría decir, por último, que intento subir vídeo todos los domingos a las 8 de la tarde, aunque puede que las próximas semanas no pueda, ya que estos días sí que estoy algo más liado. Eso es todo, así que yo lo dejo ya aquí. Muchas gracias, pasadlo bien y nos vemos.